Bueno, pues nada, en el capítulo de hoy nos toca el vapor de macetona. si queréis que vuestras piezas os queden como esta, pues solo tendréis que seguir los pasos que a continuación os voy a describir. Bueno, pues lo más importante, primero, antes de nada, es el recipiente, ¿vale?, este, en este caso esto es transparente, ¿vale?, y es un bote de cacahuetes, ¿vale?, de esos grandes, pero podéis usar realmente cualquier otra cosa, ¿vale? Un bote de chapa o lo que queráis, como si queréis haceros una caja, ¿vale? Realmente valdría cualquier cosa. Lo único importante es que la acetona pues no le haga nada realmente al bote, ¿vale? Esto es de polipropileno, con lo cual pues la acetona no le hace nada, ¿vale? Entonces, como veis, aquí yo lo que uso es... Un papel, ¿vale? Esto simplemente es papel de cocina. Podría usar, por ejemplo, también pues, papel higiénico, no tendría por qué ser papel de cocina. Y para que el papel se me quede ahí en su sitio, pues simplemente uso un imán por fuera y un imán por dentro, ¿vale? Entonces lo pongo todo así alrededor y consigo que el papel se me quede ahí en el sitio, ¿vale? Entonces, ¿cómo será el procedimiento? ¿Para realizar el baño? Pues es muy simple, vale, antes de nada lo que tendremos que buscarnos es una chapa, una chapa, vale, vale, cualquier otra cosa, un, una varilla, lo que nosotros queramos, vale, que es una chapa que nosotros meteremos dentro del cubo, vale, y en esta chapa pues colocaremos la pieza, vale. Es recomendable poner la pieza siempre boca abajo, ¿por qué? Porque si nosotros ponemos la pieza así, hacemos el baño de acetona así, las capas superiores no quedarían muy bien definidas, es decir, no quedaría completamente eh, suavizado, por decirlo así de alguna manera, ¿vale? Entonces lo recomendable siempre es ponerlo boca abajo y así conseguiremos que el acabado sea, pues, mucho más uniforme, ¿vale? Simplemente chapa, le haremos unos agujeros ahí con el taladro y lo restaremos y para dentro el bote, ¿vale? Bueno, antes de seguir, simplemente deciros que este proceso podemos hacerlo de dos formas, ¿vale? O bien podemos hacerlo en caliente colocando el bote cuando ya tenga la pieza adentro y esté completamente cerrado encima de la cama caliente de la impresora, lo cual yo no recomiendo, o directamente podemos hacerlo en frío, ¿vale? El proceso en frío es mucho más controlado por, precisamente porque la acetona tarda mucho más en... en difuminar las, las diferentes líneas de capas de la pieza, ¿no? Entonces, pues bueno, nos, eso nos permite también pues, poder introducir la pieza, ver, sacarla del bote cuando ya hemos hecho la acetona, ver si ha quedado lo suficientemente lisa como nosotros queríamos o si por el contrario queremos volver a meterla dentro del bote, ¿vale? Entonces, pues nada, vamos a echar la acetona al bote y vamos a empezar con el proceso. meteremos la pieza boca abajo vale importante que no se nos caiga al fondo porque se nos podría estropear y ahora simplemente cerramos el bote como veis este bote es muy bueno para esto porque tiene un cierre bastante hermético por favor cuando abráis el bote y cuando echéis la acetona estar cerca de una ventana vale una última recomendación cuando voy a hacer este tipo de acabados el proceso este del vapor de la acetona Solo usar alturas de capa de 0,2 para abajo vale. cuanto más alta sea la altura de capa pues más difícil será disimularlo vale, lo difícil de todo este proceso para llegar a tener una pieza así ¿vale? lo que yo suelo hacer normalmente es que nunca la dejo hasta que la veo así, completamente así dentro del bote porque eso me indicaría que me he pasado, ¿vale? Realmente lo único que hago es esperar hasta que las, las capas empiezan a difuminar un poco. Y en el momento que veo que las capas empiezan a difuminar un poco, es cuando las saco del bote, ¿vale? ¿Por qué uso una chapa para colocar esto dentro del bote? Porque así me evito tener que tocar la pieza. Cuando saquemos la pieza del bote, estará completamente blanda. Entonces, pues podemos dejar marcas en los dedos, ¿vale? Entonces, eso. ¿Qué haremos después con todas estas piezas? Pues simplemente podemos dejarlo así, si este es el color que buscamos. O simplemente podemos pintarlo con un spray, ¿vale? No es necesario dar ningún tipo de imprimación, ¿vale? Simplemente con el spray, pues nos podría quedar así perfectamente. Eh, todas las figuras que yo he pintado después de hacer este tipo de acabado, pues las he pintado con un spray de la marca Montana, ¿vale? Si usáis un spray, pues, de los chinos o de una ferretería que son, pues, de peor calidad, por decirlo de alguna forma, sí es probable que se pueda llegar a saltar un poco de pintura, ¿vale? Pero con un spray Montana, pues... Yo creo que no tendréis problema. Así que nada, bueno. Eh, espero que os haya gustado este tutorial. Y nada, pues nos vemos en el siguiente.